hola mis curlis bienvenido a vuestro canal de curly manga yo soy Carmen Manga y esto es vuestro canal de youtube vale entonces hoy voy a hablaros de unas ampollas que me he comprado para crecimiento del cabello entonces vamos a probarlas eh, vienen eh, 14 ampollas vale entonces eh, vamos a probarlas para ver qué tal funcionan vale entonces si queréis saber sobre estas ampollas para crecimiento de cabello se sí, en este vídeo Hola mis curlis, bienvenidas a vuestro canal de YouTube. Y vamos a hablaros de estas ampollas que se llaman Careful, ¿vale? Y son las ampollas que son programa anticaída, bueno, es un programa anticaída de 14 ampollas que vienen así, a ver si las podéis ver. Mira, ¿veis? Vienen así, ¿vale? Es que yo muchas veces, mira, ah, perfecto, vienen así, ¿vale? Porque yo últimamente os voy a enseñar, eh, debido al tiroides, ya os conté que tengo hipotiroidismo vale pues se me ha caído mira veis esta zona del cabello bastante esta zona no es tanto pero sobre todo en lo que es el lado el lado derecho se me ha caído mucho el cabello estoy tomando unas pastillas que me dio la doctora que son unas pues, pastillas que contienen base de tiroxina a ver que ha hecho que mejorara un poquito vale sobre todo lo de las cejas pero aparte claro yo eh, tengo que comprarme eh, otros productos que son también de crecimiento de momento, hasta que no me los he comprado, lo que he dicho ha sido: pues mira, voy a, a coger unas ampollas que me han hecho muy buenas, que son las ampollas queso, ¿vale? Y las voy a probar. Entonces, voy a empezar hoy por una, ¿vale? Que son, son muy fáciles, así. Así que yo me las voy a echar solamente en esta zona. A ver. En las raíces, ¿vale? Para ese así me, me ayuda. Tienen bastante, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hacer un programa de 14 días y os voy a ir diciendo si efectivamente funciona, si se ve la mejoría o no se ve la mejoría, ¿vale? Entonces, hemos empezado hoy, que hoy es día 17, entonces tenéis que cantar 14 días. Y ahora cada vez que me eché... Eh, me una de las ampollas o que haga, que haga un, un vídeo, mejor dicho, voy a echarme las ampollas en directo para que veáis que yo sigo pues echándome las ampollas, ¿vale? Entonces, eh, lo que prometen estas ampollas es que van a reforzar tu cabello, eh, frenan eficazmente la caída del cabello, eh, tratamiento a ti caída. Vamos a Kenzo, eh, estimulante, o sea que son estimulantes que frenan la caída del cabello, ¿qué más ponen por aquí? a ver programa de ampollas caída, vale con reforzamiento para restablecer el ciclo de crecimiento del cabello vale entonces eso es lo que yo me he puesto hoy que vamos a ver estos 14 días a ver qué tal vale aunque claro hay muchísima más cantidad entonces yo pienso que esto dura más de 14 días pero el programa son 14 ampollas entonces vamos a hacer esos 14 días y voy a deciros a ver qué tal eh, me ha ido. Y eso es todo por hoy. Así que espero que eh, nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Un besito y hasta luego. Chao.